Muy bien, mi nombre es Wilmerino o Wilmer Merino eh, Dios me ha compartido muchas alabanzas para, bueno, eh, compartir con el pueblo de Dios Y esta alabanza se llama Adoro yo eh, Creo que es una de las favoritas eh, en nuestra iglesia Y pues voy a compartirla con ustedes En, en la guitarra la toco en la menor pero usando el capotraste, obviamente en, el, en la segunda barra de la guitarra eh, el, la forma eh, progresiva es la do sol do mi y la y el coro es la menor sol, do y se repite y luego va a re menor la menor mi mayor y regresa a la menor muy bien la canción va así invocar el nombre del Señor, a conocer que él es mi hacedor, a consumar la brecha de un concierto que nada soy y nada yo merezco. Un día más de esta humanidad. Los viajes se ven como eternidad, no importa cuánto tiempo de sufrir, sino las huellas que dejo al caminar. Adoro yo lo dulce de su voz. Adoro yo la fuerza de su amor. La hermosura y el semblante de su rostro son. La creación demuestra que lo es. Adoro yo lo dulce de su amor, adoro yo la fuerza de su amor, la hermosura que el sentante de su rostro son la creación, demuestra que lo es. Cuando empecé esta aventura del divino, mucha hermandad con piedras tropezó. Allí a saber que muchos han regresado diciéndome que te vaya. Si entenderé que esto no es de cobardes Sino de bravos y hombres llenos de fe Yo seguiré sirviéndole al Maestro Valientemente hasta el amanecer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 Él me miró y yo me estremecí. Él me miró con mucha compasión. Me dijo: Ven, y yo le respondí así: Tu siervo soy, profeta soy, en el aquí. Vivo soy, sanado soy, salvado sí, cordero es que más o es que tierno sí, desde el cielo alzará al remanente a repartir a su heredad y a quien por mí.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 Adoro yo la fuerza de su amor, la hermosura y el semblante de su rostro, solo la creación demuestra que el la hermosura y el semblante de su rostro Son la creación demuestra que lo, que lo es Que lo es Y que lo es Gracias a Dios.